para ver si funciona. Sí, Águeda lo hace. Ah, el cuatro, bueno, Águeda lo sabe. Todas las vocales son números. Plato loco con vocales números. no me lo y okay. ves con metes funziona il no ¿Hay alguien arriba pendiente de los routers que pueda Un minuto, me dicen. Ah. Bueno, nada, vamos a empezar. Sin internet, como a ver, una cosa, yo he empezado también, también cuando íbamos haciendo flyer a Manivela también habían problemas técnicos, esto no es culpa del internet, o sea, yo me acuerdo que también ahí la tinta se corría, la hoja se pegaba, la risma no entraba, o sea, era, era, era movida. La... A ver, entonces. No, acá hay, ¿eh? Todavía hay ahí, hay, hay bastante. Eh... Vale. Entonces, estamos un poco apretados, pero estaremos felices. Entonces, ayer hemos hecho como una parte más teórica, ahora eh, hoy queremos entrar en temas más prácticos. Va a dar un tortícolis horroroso. Pero, bueno, eh, a ver, queremos explicar eh, que. Eh, noso, a ver, nosotros que lo organizamos somos Xnet, que somos mucho de lo que estamos acá. Eh, no somos todo lo que somos de Xnet, pero también hemos pedido a otra gente que no es de Xnet, y esto lo decimos porque si decimos alguna burrada como Xnet, esta gente no tiene nada que ver, eh, que son Ibai, Pablo y Alicia, que no son de Xnet, pero que nos están ayudando porque pensamos que son personas relevantes en el uso de las redes, eh, también aquí en Barcelona, entonces ellos son ellos y Xnet somos, eh, somos algo, mucho de lo que estamos y, y otro que que vendrán después. Entonces la idea un poco eh, que teníamos era de volcar un poco lo que nosotros hemos estado trabajando y, y pensando juntos en el colectivo sobre temas de guerrilla de la comunicación, de virales y de, y de usos de Internet. Eh, la cuestión es que es nuestra manera de hacer las cosas, o sea, no, no, no es un manual general ni tampoco queremos proponer esto como una discusión. Diremos cosas que son... Las cosas que nosotros pensamos y no, lo que os queremos proponer es que la, os la vamos a volcar y luego mmm, igual nos no sirven, nos no gustan, pero no es tanto de discutir si, si lo que decimos es cierto o no, sino intentaremos solo comunicar un poco lo que hemos intentado eh, ordenar de todos estos años en que hemos estado experimentando con, con todo esto. Eh, más cosas. Eh, se está usando un hashtag que es eh, almohadilla radical para las redes... Eh, estamos en streaming, creo, con este problema de red, no sé si es verdad. En todo caso, nos están emitiendo también en Uruguay, en Argentina, desde ayer, aunque en Uruguay, en Argentina, es a las 5 de la mañana. Pero eh, en, eh, los compañeros de Ártica han abierto una aula virtual para que otra gente en Latinoamérica pueda, en Pachamama, pueda, pueda utilizar el curso. Todo lo que vamos a decir en estos días estará colgado, los recursos, los documentos, de manera que... Eh, se tendrá que profundizar. Ten, queremos hablar de muchas cosas, entonces resumiremos y por esto subiremos un material eh, que, para que se pueda profundizar. Y, y bueno Entonces, yo voy a hacer. Eh, eh, el, el, hay una cosa que para nosotros es importante comentar, es que aquí la, el tema de Internet es un poco agudo, ¿no? ¿O ¿Está molestando mi voz o soy yo solo porque tengo esto bien, ¿no? Un poco agudo, ¿no? Pero se necesita, ¿no?, para el streaming, este rollo. ¿Lo, lo puedes ecualizar un poquillo? Vale, me están ecualizando, vale. Eh, entonces, la idea es, eh, para nosotros es importante decir que no es, el tema de Internet no es solo un tema de una herramienta, para, para nosotros eh, es un tema de una tecnología y es una tecnología que modifica una época histórica. Eh, las tecnologías suelen hacer esto, la agricultura la ha hecho, la rueda, el fuego, lo ha hecho la imprenta y ahora lo hace Internet. O sea, no, es solo, no vamos solo a hablar de las herramientas, vamos a hablar de lo que ha hecho Internet también como forma de ver la realidad, las modificaciones que ha aportado en la manera de ver la realidad, en la filosofía, en la ética, en la manera de relacionarse. Y entonces estaremos trabajando todo el rato práctica y teoría, teoría y práctica, la teoría puesta en práctica... Eh, y sobre todo también formas que se dan en la red y que pueden ser extrapoladas a la realidad. Eh, Gala nos ha dicho, por favor, de decir que eh, estar en el medio no quiere decir ser el medio, o sea, no quiere decir que estar en, en la red o estar en Internet quiere, eh, es eh, hacer ser una parte orgánica de ello, o sea, es, es diferente las dos maneras de estar. Eh, son diferentes entonces lo que queremos hacer es ofrecer un, un kit básico a partir de nuestra experiencia y, y nada voy, voy a empezar ¿me puedes pinchar? Eh? Ah, qué hay drama es que yo sin power eh, un momento. mis powerpoints son horribles no he buscado figuritas no hay imaginillas es lo que voy a decir pegado ahí en la pared con mucha falta de ortografía. entonces eh, pero es para facilitar un poco Vale, me disculpo. Eh, no, yo puedo avanzarlo, si ¿sí vale. solo me lo abre. Sí, sí. Vale. Un... Entonces, eh, antes de leer ahí, no leáis todavía. No, no se puede leer. Vale. Entonces, la red está, entonces empiezo un poco a, a dejar unas bases de algunas cosas que serán recurrentes durante... Que, ¿Tengo que algo más? Vale. Vale. Eh, Temas recurrentes que, que saldrán de cal, porque luego entraremos en... Eh, nosotros vamos a trabajar de las herramientas, digamos, las más básicas, las más, no solo básicas, sino también individuales, a lo más colectivo. O sea, empezaremos hablando por los blogs para llegar a hablar ya de redes, etcétera, etcétera. Entonces, intentaremos empezar por lo chico y, y luego ir eh, ampliando. Entonces, yo lo que quiero hacer es un repasito de algunos Cosa recurrentes que pensamos que es importante tener en cuenta. Primero de todo, la red está en continuo movimiento y en evolución y es lo que caracteriza la red eh, en su propia dinámica y su propia construcción. Entonces, una fórmula... ¿Qué pasa? Ah, no, ah, vale. No, una, una, lo que os vamos a, a contar, por ejemplo, de campañas virales que han funcionado, de cosas que funcionan... Cuadro de diálogo. Ah, vale, perdón, no eh, eh, que estaba diciendo, puede que no sean verdad. O sea, por ejemplo, campañas virales como Molina Pírate de hace cuatro o cinco años, puede que lo que las han hecho funcionar entonces no sea válidas ahora. O sea, una de las cosas importantes es que hay que ver que esto evoluciona muy rápido, entonces eh, tenemos todo el rato que readaptarnos, así como la propia red eh, está haciendo. Eh, eh, Luego, otra cosa que os pedimos es que, y que nosotros también hacemos, que cada uno de nosotros tiene una motivación, somos casi todos activistas acá de alguna manera, y tiene una motivación ideológica y teórica a priori. Entonces, la vamos, no la vamos a reiterar todo el rato, la vamos a poner por en, encima, la tenemos presente, pero la, la dejamos por encima de lo, de lo que estamos diciendo. Eh, eh, tenemos que te, eh, tener en cuenta que, Uh, hay todo rato, o sea, una vez que tienes por encima tu, tu motivación final, tu, tu finalidad en la vida o lo que sea, y tienes que todo rato preguntarte respecto al momento histórico donde estás, eh, qué es, eh, cuándo y cómo y qué herramientas son las que se tienen que utilizar. Pero esto se puede eh, de dejar que lo haga. Vale, vale, vale. Eh, es que veo hacer gestos raros. Eh, vale. vale, yo sigo, ¿no? Eh, uh -huh. Vale, esto ya, ya lo he dicho. O sea, que es diferente, por ejemplo, lo que ha podido funcionar eh, en el 15M a principio del 15M cuando tenía una una dinámica expansiva o lo que puede funcionar ahora que estamos un poquillo en dificultad. Entonces, eh, y esto eh, hay que tener en cuenta que entonces las herramientas de las que hablamos no todo valen, no, to no en todo momento, y que todo rato cuando hablamos de guerrilla de comunicación y de trabajos en redes, hay que preguntarse qué es lo que me sirve para cada cosa y para qué. Entonces, eh, para todas las herramientas de las que vamos a hablar hay que, pedirse, hay que preguntarse lo primero, pues el punto cero que aquí no está, es, el punto cero es el objetivo. O sea, esto es obvio, por eso no lo he puesto, es punto cero. O sea el objetivo de qué es lo que vamos a hacer, ¿eh? o sea, para qué usamos. Entonces, luego, y esto parece una frivolidad, pero es muy, muy, muy importante, hay que desprenderse de tics que tenemos y eh, alrededor del objetivo, una vez que sabemos el objetivo, nos tenemos que agregar y tenemos que definir eh, quiénes queremos ser o somos para nosotros y para el mundo exterior, que no es lo mismo. ¿eh? Eh, entonces, y esto es muy importante, Aquí pongo unas hipótesis que son las la más recurrentes, pero yo cuando me manifiesto en la red o, o en la vida, pero ahora hablamos siempre de redes, eh, tengo que saber quiénes soy en el momento de manifestarme. Si soy un gurú de Internet, por ejemplo Enrique Dans, pues escojo tener un blog, por ejemplo, con mi nombre y entonces clarísimamente soy una persona que se manifiesta. Por ejemplo, estoy haciendo ejemplos, ¿eh? O si quiero ser un grupo cerrado, por ejemplo, Xnet es un grupo cerrado, somos una gente que nos hemos escogido estar juntos, y entonces y somos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que saber eh, si somos un grupo cerrado, si somos un grupo abierto, por ejemplo, Jactivista, que el chico que hablaba ayer, Xavier, es de activista. Hactivista, por ejemplo, es un grupo abierto en que cualquiera puede entrar sin dar explicaciones. Eh, grupos difusos, hay que normalmente son grupos, por ejemplo, anónimos, etcétera. O sea. Grupos que no se sabe quién está dentro, quién está fuera, o sea, que no, eh, etcétera, etcétera. Luego, plataformas de grupo, por ejemplo, en temas de Internet, Red Sostenible es una plataforma de grupo e individuos. O sea, tenemos que decidir, no nos tiene que ocurrir, tenemos que decidir cuál es, tácticamente, la, el, la forma de existir que, que deseamos tener en la red para manifestarnos. Entonces, para mí es una cosa muy importante que se cae en un error recurrente. Ayer hemos visto y me ha servido mucho lo que decía Xavier sobre las manadas y los catalizadores, no sé si os acordáis. Entonces las manadas tienen mucha potencia y además lo bueno de la manada es que eh, eh, cada uno es jefe durante un segundo. O sea, no hay jerarquía, y, pero, pero siempre se necesita alguien que tire del grupo. Eh, y la manada, pero funciona, por, eh, funciona normalmente en dos fases, luego lo veremos más tranquilamente. O sea, por ejemplo, el 15M puede ser una manada, o sea, amplifica, pero luego necesitamos, o sea, el 15M cuando se ha manifestado, me refiero al 15 de mayo y, y las, los meses siguientes, esto es una manada en que se iba tirando de diferentes puntos y que es una grandísima cosa catártica, que es muy útil, no, pero tiene una función. Luego, hemos visto ayer que se ha hablado de catalizadores. Entonces, los catalizadores, por suerte, Xavier dice que es científico, eh, porque yo lo digo porque porque me lo sé del, de la vida, pero al, ayer Xavier dijo que la ciencia ha dicho que los catalizadores, como muchos, son 50, mejor 20. O sea, muchas veces nosotros pensamos que estar, ser, estar muchos alrededor de una cosa es bueno. Mientras que yo lo que quiero avanzar aquí... Como idea es que muchas veces eh, para ser catalizador, o sea, para ser una función de direccionar una energía es mejor ser pocos. O sea, el hecho de juntémonos todos a veces es prejudicial. Y esto es una buena noticia, porque muchas veces están bastante solo, pero no por nada, porque los otros están liando, catalizando otra cosa, hay mucha cosa que catalizar, y entonces, <risa> está bien, somos poquito, cada uno cataliza y esto tira millas. Y a veces sí que, pero se necesitan la manada, porque la manada sirven para amplificar. Vale. Ok, entonces, tenemos que escoger entonces si somos manadas, si somos individuos, si estamos catalizando, okay, okay, quiénes somos. Luego, una vez que sabemos quiénes somos, tenemos que saber también cómo nos manifestamos. Eh, y esto aquí lo dice, ¿no? Eh, esto es importante, no hay que hacerlo, o sea, hay que realmente plantearse, eh, no vale el, todo lo mismo, se pueden juntar eh, varias identidades a la vez, pero tenemos que ser muy, muy. Estrictos con nosotros mismos cuando escogemos la forma que tenemos de manifestarnos. También porque a veces puede, hablando de activismo, supongo que a los que venden tejanos y tal no les pasa, pero igual también, también puede tener repercusiones legales. ¿eh? O sea que en general tenemos que saber si queremos ser, por ejemplo, una marca. Por ejemplo, nosotros consideramos que nosotros mismos Xnet, o al menos cuando éramos XGAE, era una marca, ¿no? aunque es una ironía de otra marca, pero sigue siendo. O sea, te manifiestas con una marca eh, o una identidad efímera, o sea, puede ser una cosa que aparece, una marca que aparece para desaparecer, eh, una identidad anónima, un lobby, por ejemplo, FC Forum, nosotros el, el, el, tenemos otra plataforma que la utilizamos como lobby. Entonces, mientras XNET, por ejemplo, puede decir gamberradas y es más de, de la lucha, entonces luego, para hablar con las instituciones, va a FC Forum, que son los mismos, pero van con otra marca y entonces es diferente cómo te manifiestas. Puede ser un medio de difusión, etcétera. etcétera. O sea, tienes que escoger eh, la, el formato, la, la, la manera de, de manifestarte que quieres tener. Eh, esto no quiere decirse, si yo aquí me lo he puesto en mayúsculo, que nos sustraemos a la calle. ¿eh? Nos, estamos hablando todo el rato de lo virtual. Esto no quiere decir que no estamos en la calle. Eh, esto todo el rato. O sea, estamos hablando de esto y no estamos diciendo que no hay que estar en la calle. Hay que estar en las luchas, en la calle, en los lugares, etcétera, etcétera. Pero de momento estamos... Hablando de esto, lo que nosotros pensamos es que hay que ocupar todos estos espacios. Los espacios virtuales también están para ocupar y, y tienen igual de importancia que lo que tenemos que ocupar en la calle y en, en la vida eh, física. Eh, y una cosa muy importante de este tema de cómo somos, esto no sé si se ve, y esto es muy importante también, es que lo que aporta de nuevo Internet y que ha sido muy, muy útil es la incontabilidad y la ilocalizabilidad. Entonces, a veces... Y esto es un, un hecho diferencial muy positivo para todos nosotros porque y por eso que, por ejemplo, yo personalmente estoy muy hostil muchas veces al tema de salir a la calle, porque está muy bien salir a la calle cuando eres 100.000. Cuando eres 20 que te cuentan y ya saben qué son, te fotografían además y luego pasa lo que pasa. O sea, no siempre es bueno que nos, que nos contemos eh, y que nos cuenten sobre todo. Y no siempre es bueno que sepan dónde somos y quiénes somos, dónde nos somos localizables, porque esto es una gran fuerza que nosotros tenemos. Ellos tienen mucha fuerza de control, pero nosotros tenemos mucha fuerza de descontrol y esto es muy positivo para nosotros. Entonces, también el trip de, eh, o sea, la identidad tiene que ser la que nosotros nos queramos dar y la cantidad también tiene que ser la que nosotros nos queramos dar y el lugar también. Entonces, esto lo tenemos que usar en nuestro favor y no en nuestra contra. Esto es respecto a la identidad. ¿eh? Ahora respecto a imagen. ¿Imagen? Ah, sí, que supongo que hay que cambiar de... A ver, sí, imagen, correcto. Eh, a ver, vale, esto lo he dicho, eh, eh, la eficacia depende de, de las circunstancias. Esto es el gráfico, no sé si se ve bien, eh, parecido al que, que proyectaba ayer Torek, es porque es... Es un clásico y es muy importante para entender las, las formas de organización. Eh, uh -huh. Vale, ya he dicho, eh, ser pocos puede ser efic muy eficaz según la circunstancia. Eh, y esto, esto nos permite liberar catalizadores para otros frentes. Y Internet nos permite tener grande potencia siendo pocos. Esto es una cosa positiva y no negativa. La red de redes es una red descentralizada... Y no solo uh, es también distribuida, o sea, la idea, lo que cambia Internet, o sea, Internet se, se inventó uh, por el ejército, se, bueno, lo inventaron un universitario, pero la idea era que si una bomba nuclear destruye el nodo, el nodo de control, eh, el, el, la máquina pueda seguir funcionando uh, sin un nodo central, ¿no? Esto es así que Internet surge justamente para eh, sí. no tener que centralizar la potencia en un lugar entonces esto para nosotros es, es muy positivo eh, y, y así tenemos que pensarlo, pero esto lo tenemos que pensar no solo respecto a internet es también respecto a la filosofía propia, a la ética, a la manera de funcionar y de organizarnos que sea en la red o que sea fuera de la red y a esto volveremos, volveremos varias veces, lo que para mí es muy importante es que donde nos reunimos es alrededor de actividades espe específicas actividades claras y trabajada, donde cada uno de estos puntos son catalizadores o sea, lo que no vale es reunirse alrededor de queremos un mundo mejor, esto es la manada la manada se reúne alrededor del mundo mejor, pero luego cada nodo tiene un trabajo que hacer y lo tiene que hacer, no tiene que estar todo el rato diciendo, oye necesito ayuda porque el, mi, mi nodo es muy importante porque todos los nodos son importantes no es una competición de qui, cuál es la prioridad, como veis no hay prioridad se tiene que avanzar toda la vez y se tiene que estar conectado, apoyarse, pero no hay, no hay un centro donde toda la información tiene que ir para que pueda ocurrir algo. Las cosas pueden ocurrir prescindiendo. Entonces, lo muy importante que tenemos que definir, y esto es también muy importante porque aquí también cometemos tic antiguos, es eh, identificar cuál es nuestro target. Otra cosa igual de importante, después de haber identificado quiénes somos, tenemos que saber con quiénes hablamos. Eh, quién es el interlocutor. Entonces, nuestro target es igual de importante, también lo tenemos que definir, también tiene repercusiones tácticas, pero también tiene repercusiones legales si no lo tenemos claro. Digo esto de legal para acojonarlo, hago adrede, vale. para que me toméis en serio. <risa> vale. Entonces, podemos relacionarlo a nuestros iguales. Esto es una cosa que es, donde ten, es lo que tendemos a hacer. ¿Eh? Porque esto enseguida nos tranquiliza, enseguida no nos sentimos tan solos ante... Eh, ¿no? Enseguida quieres ver si lo que tú estás diciendo a alguien le interesa. Entonces, relacionarse con los iguales sirve, pero sirve para empoderarnos y, y es una función que no es nada desdeñable, pero muchas veces confundimos eh, el empoderarnos con nuestro target real. O sea, queríamos, no sé, llegar a 100.000 personas... Y lo único que estamos haciendo es empoderarnos a nosotros mismos, o sea, seguir diciendo entre nosotros mismos que lo que estamos haciendo está muy bien hecho, con unas imágenes, una análisis estética que entre nosotros entendemos, que nos, que nos hormiguea la tripilla, pero que no va fuera. Entonces es importante que decidamos un target y veamos si somos capaces de llegar a este target. Los targets se pueden mezclar, pero tenemos que saber cuáles son. Entonces podemos eh, interlocuir con nuestros iguales, con los afines, eh, o sea, gente que no son Xnet, por ejemplo, pero es gente muy cercana. Eh, podemos, con los simpatizantes, eh, los típicos followers, por ejemplo, pero no, no me refiero solo a los followers de Twitter, me refiero en, en las acciones. Pod eh, o luego, a los que escuchan, pero son muy diversos de nosotros, y ahí es cuando para mí empieza a ser interesante... Luego, a los, que, eh, a los que no nos escuchan aún siendo similares, que de esto hay mucho y no nos damos cuenta, entonces a veces es interesante entrar ahí, o sea, gente que debería ser muy afín a nosotros, pero que por lo que no se puede, no, entender por qué no se puede entrar ahí, que en teoría debería ser un espacio de afinidad y no llegamos. Eh, los que no escuchan y son diversos, el PP o como se llama, Pucho o otros, los amigos de los enemigos, y el enemigo, no, esto sería más en esta, en esta línea, no, lo digo porque los que no escuchan y son diversos no tienen por qué ser enemigos, pueden ser diversos y no escuchar, y, pero no ser enemigos. Eh, luego las instituciones, los medios y, y otros que se nos puedan ocurrir. Eh, cada una de estas opciones requiere un uso diferente de las herramientas y más importante que todo, muy importante, una estética diferente porque la estética no es una frivolidad, la estética es lo que nos entra por los ojos o sea, la estética es lo que entra por los ojos, golpea el cerebro y con suerte, si tenemos suerte, llega a las tripas que es cuando funciona y entonces la estética no es un rollo posmoderno, que también pero es una manera de llegar a las tripas sin la cual no hay puertas abiertas. Si, si no tenemos una comunicación a través de algo que llame nuestra atención, que lo llamamos estética, pero básicamente que llame nuestra atención de una manera que es en la dirección que nosotros queremos que esto ocurra, eh, nada de esto ocurrirá, ni la manada, ni el cartelizador, ni nada. Eh, vale, entonces, otra cosa a tener en mente, luego acabo, durante estos días es que de lo que hablamos es de comunicación, ¿eh? o sea, estamos acotando al tema de comunicar, que es bastante amplio, pero quiero decir, estamos hablando de comunicación, entonces comunicar, yo no sé si tengo imagen con esto, vamos a ver, vale, sí, comunicar. Entonces, la comunicación es una relación dialéctica entre el comunicador, que seríamos nosotros, ah no, quiero decir una cosa más de los target, eh, tendemos a ser autorreferenciales, entonces, nosotros, esto es muy importante, vuelvo atrás porque si no estéis leyendo lo otro, no me escucháis. jaja. <risa> a ver, eh, respecto a los targets, tenemos que autorreferencial esto. y sin querer y, y no con malas intenciones. O sea, nosotros, como todo el rato estamos hablando de lo nuestro, yo hablo todo el rato de cultura libre y pienso que todo el mundo sabe perfectamente de qué va este asunto, las campañas que hacemos suelen eh, ser entendibles solo para nosotros. Porque damos por su entendido cosas. Eh, entonces. Tenemos que realmente ser capaces de entender qué es lo que puede entender el otro, a menos que queramos ser autorreferenciales, que normalmente la autorreferencialidad sirve para empoderarnos, para hablar a nuestros similares, además excluyendo los otros. O sea, yo te hablo, cultura libre, no sé qué, copyleft, entonces todos los copyleft se sienten, ¡ah, oh, qué fuerte! Aquí se habla de copyleft, estamos todos juntos. Pero los que no saben lo que es copyleft se sienten excluidos, y entonces, si yo quiero esto, está muy bien. Que los de copyleft están aquí y los otros no saben de qué hablamos. Vale, si lo quiero, está muy bien. Pero si no, estoy teniendo un problema en mi lenguaje, en mi estética, etcétera. Entonces, el tema de comunicar. Comunicar, eh, comunicar entonces, es, es esto que estoy diciendo. Es una relación dialéctica entre el comunicador, o sea, nosotros, y su y, y, y su interlocutor. O sea, nuestro target. Eh, el target que hemos... Que hemos, que hemos decidido racionalmente anteriormente. Eh, entonces, por eso no podemos expresar solo lo que queremos que se escuche, sino también lo que, eh, lo que o cómo el, el interlocutor puede entenderlo. Porque esto es uno de los principales errores que hacemos, ¿no? Que pensamos, esto que digo es muy justo, lo digo, ya está. Y mientras que tenemos que entender qué es lo que quiere escuchar el otro y qué, y, y qué es lo que necesita el otro. O sea, tenemos que ponernos un poco de lado. Entonces, lo, los psicólogos sistémicos dicen, no se puede no comunicar. Esto para mí es muy importante. Aún cuando, cuando hay, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Esto que acabo de decir, o sea, si utilizamos un lenguaje incomprensible para nuestro interlocutor, es porque tenemos la intencionalidad de ser incomprendido. Si no, es que estamos haciendo un error garrafal. Aunque para nosotros sea obvio que el copyleft lo debería entender todo el mundo, es un error de arrogancia que yo piense que vosotros todos, si yo os digo copyleft, lo tenéis que entender. O sea, es, eh, si yo me hago, si yo hablo incomprensible es porque no quiero ser comprendido. O si no, porque me estoy equivocando. El silencio también es no comunicar. No sé si habéis vivido en casa con alguna gente, con gente que no dice nunca nada y están comunicando todo el rato, a, a estar así de callado y tocando los huevos. O sea, es, vale, entonces el silencio es también comunicar. Luego, el exceso de comunicación, cosa que todos hacemos y más en esta época de digital que nos estamos acostumbrando a la herramienta, el exceso de comunicación no es mensaje, es ruido. O sea, entonces, o hasta puede llegar a ser spam, ¿no? O sea, el exceso de comunicación no es un mensaje. O sea, meterle mucha caña a la gente en la cabeza pensando que si le mete mucho le va a pillar más, es al menos nosotros pensamos que pocos golpes certeros, bien explicado y claros, son más eficientes que estarle, porque la gente el ruido toma distancia, ¿no? Y es lo que el ruido se llama spam en, en, en la red. Eh, entonces, eh, otra ley fundamental es relacionada a la red, y luego juro que acabo, eh, y que veremos a medida que avanzamos, estas, mm, os la coméis aquí tal cual porque no lo vamos a discutir, pero me va, m, creedme un, un rato, so, hace, solo, eh, es, a ver si hay todavía la cosa. No, sí. Ah, pero es tan pequeño que no lo vais a ver, perfecto. Entonces. Eh, entonces veremos que las relaciones no son horizontales, sino que son meritocráticas. Ayer un poco lo hemos visto también en este tema, de, en el sentido bueno del término. O sea, y esto es una cosa que en la filosofía de la red es muy potente y para nosotros ha sido muy útil luego también en, en la acción en el, en, el, en el mundo físico. O sea, no son relaciones horizontales, son rel relaciones el respeto al trabajo hecho, a la meritocracia, a la gente que está llevando a cabo trabajo. Eh, no respeto a que todo el mundo seamos igual, porque realmente no, no lo somos. Eh, luego, punto uno: o sea, no horizontalidad, meritocracia. Punto dos: las fuerzas, esto es por, por eso las fuerzas se concentran alrededor de cosas, de teorías puestas en, en práctica, de cosas acabadas, de modos de vida y no de teorías y opiniones. En la red la, la gente se, se reagrupa, y, y no solo en, en, en tema activista, alrededor de lo que le gusta hacer, de lo que le trempa, de lo que le pone, le da gustito, de lo que... Eh, es, hay una parte, como explicaba Toretta ayer, muy también de, de emoción y de, de flipar. Entonces, no, la red funcionan a base de modos de vida. Y es modos de vida, o sea, de, de, de, de, sí, de modos de vida. Entonces, Y esto vale y es útil también para lo que estamos mm, hablando de temas activistas. Eh, eh, por esto, esto es una cosa a consecuencia de la otra, eh, en la cultura libre y en el tema de red se da mucha importancia a la atribución. También a la atribución cuando es anónima. O sea, eh, es muy importante que um, para, para la cultura libre se considera Consideramos que para dejar libre cada uno tiene que ser un individuo reconocido, apreciado, respetado y diverso de todos los demás para que pueda diluirse en el grupo sin tener una sensación de dilución, justamente. O sea, podiendo seguir siendo un, una persona compacta y realizada. Y entonces es importante atribuir y reconocer, eh, de hecho la licencia libre, la, la, la licencia más libre de todas sigue manteniendo la exigencia de la atribución. O sea, a, reconocer quién hace qué es importante eh, y esto eh, permite el empoderamiento y la autonomía indiv individual de las personas en los grupos, lo cual beneficia a los grupos porque los grupos se componen de individuos que cada uno puede tener habilidades y puede funcionar tirar de la manada cuando hace falta porque cada uno está empoderado y puede hacerlo. Luego se basa en la ética y no en el moralismo eh, esto es el cuarto punto pretendemos compartir y no educar e indoctrinar. o sea, nosotros compartimos no educamos, compartimos se pone nosotros quiero decir en la red, se pone a disposición lo que tú sabes, la gente se considera que cada uno de nosotros ha aprendido de sus experiencias de vida y pilla de donde necesita no vas a meterle con la, con la sangre entra la letra a nadie. La gente cuando llega a un camino es porque lo necesita y todos nosotros somos suficientemente persona como para coger donde necesitamos. Entonces se comparte, no se indotrina. Y luego somos favorables al divorcio, a lo que se llama fork. Eh, hasta juntos hasta la muerte no se no. Eh, ¿esto qué quiere decir? Porque muchas veces se dice, debemos estar juntos, no nos separemos, estemos aquí toda la Plaza Cataluña, no, quiero irme, no, tú tienes que venir conmigo. Hombre, uno estarán en un sitio, los otro estarán en otro, uno se llamarán de una manera, se o sea, cuando un proyecto, el fork eh, viene del lenguaje de... Del, del software libre el software libre se trabaja de forma colaborativa, cuando tú estás trabajando en un programa y uno quiere tirar por un lado o uno, dos o diez quieren tirar por un lado y tú quieres tirar por el otro se hace un fork, una bifurcación entonces el mismo programa fulanito de tal, que se empezaba llamando con este grupo, pues se llamará fulanito de tal uno fulanito de tal dos y cada uno puede seguir funcionando Desarrollando de la manera que. Entonces no estás obligado a estar junto para toda la vida o irte muriendo y matando los unos a los otros. Pues ya está. Me he pasado un poquito. Vale. Entonces ahora te estás, ¿no? Más o menos. Vale. ¿Sí? Espera un momento. Pero estáis todo conectado en conserva uno o también en DDR? A Ok, entonces, eh, si esto está, le, le, vale, vale, a, a Madis lo está consiguiendo. Entonces, ahora vamos a entrar realmente, no, no sé si tenéis del todo claro lo que he dicho, pero como esto, todo esto lo vamos a volver a entrar cada vez, es, y hablar y hablar con ejemplo, es solo para que sepáis que hablaremos de esto todo el rato y que hay que tener en cuenta esto todo el rato. Entonces, ahora la idea es justamente de empezar por las herramientas más digamos, más, eh, más individuales a las más globales y entonces empezará Madish a hablar de los blogs y de, y de cómo funcionan y, y varias cosillas de estas.